Yo no sé Michael cómo lo hace, pero están todas. Bien, Michael, están todas. A ver, todos mirando La cámara. Bien, vamos recogiendo, que la <risa> yo, yo no sé, Michael, cómo lo hace, pero están todas. ¿Quién? ¿Sí? Michael, están todas.